O sea, bien. Estaban ahí como si supieran que, okay, perdón. No importa donde esté, yeah. me vale un pito si nos ven. Yo no me sigo, ¿dónde voy? Sí, es Por, eso. De Por eso lo dije. Ok. Ahora, tu canal debería llamarse los mismos güeyes haciendo diferentes historias Ya güey, a ver otra vez pues aquí. Y, No, tú, tú estás acá no? Sí. no? No he visto desde ayer eso A ver, una... Ya bájenle de huevos, ya le va a caer la tira, vámonos ¿Y el dinero? Sí. <risa> Tenemos las ventajas sobre ellos. Que seas si algo más pendejo. <risa> ya sé, güey, pero estoy. ¿Tú dónde crees? Rata! No, no mames. No, Puta no, no, madre. madre. <risa> y acción. el ¿Cómo que lo dijiste? Cuando ya estaba parado. ¿no? Sí, güey. Es que se lo tienes que decir. ¿no? Sí. no, pues es que se supone que tú ya no hice nada. ¿no? Después de eso, acción. Creo que tenemos unos minutos antes de que. No mames a encontrar. No, no está mames que me reí. ¿Hace, ¿Hace como cuánto tiempo pasó que empezamos a grabar lo de los borrar